A machetazos se enfrentaron dos motoconchos en pleno cruzo del abanico del municipio de Villarriba, supuestamente por viejas rencillas. En el enfrentamiento, uno de los involucrados, identificado como Antonio Gómez, mejor conocido como Gary, resultó con una herida en el antebrazo derecho, en tanto que la otra persona, quien resultó ilesa, solo fue identificada como la culebra. En cámara, Dionisio Severino para NTN. Yoani cordero.